Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal En este video te voy a mostrar cómo yo hago una, un cover, una, una pequeña terraza en este, en este espacio de acá, para cubrir estas puertas Esta puerta, esta puerta de las inclemencias del tiempo Porque usualmente tienden a podrirse, a, podrir, a, a echarse a perder por el agua que les cae bueno les cuento que estuve viendo eh, lugares donde vendían unos techos metálicos que se, eh, que se utiliza usualmente para cubrir terrazas y así pero me salía demasiado caro estaba aproximadamente como en unos 300 dólares en total lo que es la plancha con todos sus accesorios unos tornillos un coe por el lado de las planchas estas planchas son eh, un metal arriba de aluminio, un metal abajo. Y entre medias eh, una, un aislamiento, aislamiento eh, térmico eh, que son muy buenas. Por supuesto, duran muchísimo, pero demasiado caro. Entonces decidí eh, hacerla de madera. Eh, quizás de madera no dure tanto, eh, sobre todo aquí abajo en Miami. Pero lo voy a tratar de hacer de... Es de madera tratada de piti. Voy a ponerle unas, unas tres vigas eh, en longitudinal Le voy a poner un apoyo acá de una columna empotrada, o sea sujetada con esta pared acá Y le voy a poner una columna aquí Para eh, Quería hacerle con un pie de amigo, entonces eliminar esta columna de acá pero eh, iba a ser demasiado oh, tenía que poner aquí un tenía que poner acá una madera para sujetar este lado este, esta esquina de acá de la, del techo entonces iba a estar en el medio bueno al final esta columna también está en el medio pero es más rápido y es más seguro de lo que iba a hacer cuando tienes un proyecto de esta forma lo primero que tienes que hacer es la idea Imaginártelo todo en la mente Estar en el lugar, verlo A ver si hay alguna incompatibilidad Con lo que estás pensando uh, Después hacer un sketch De lo que quieras hacer Para sacarle así los materiales y tal También para, compatibiliz para compatibilizar Mide Hacemos mediciones eh, Para sacar eh, las, Para sacar los materiales Que nos va a hacer falta En todo el proyecto Ya aquí no sé si lo pueden ver, hice unas marcas para, saque, para sacar el, el, nivel, el nivel y además el desnivel que vamos a tener de, eh, porque tenemos que tener una caída. No puede estar eh, totalmente horizontal, tiene que tener una caída. En este caso lo voy a dar un 2% de caída hacia acá. Va a ser diferente con el porciento de caída que tiene el techo que va a estar al lado. Tengo un desnivel que eso lo voy a cubrir uh, quizás con un pedazo de madera tratada por supuesto. El proyecto va a ser eh, unas tres vigas de madera longitudinal cubiertas con una plancha de Playbo. Y encima para cubrir la plancha de Playbo le voy a poner una, eh, unos, como unas planchas de canelones no sé todavía si la voy a poner de metal o la voy a poner plástica. Creo que plástica es, me, eh, es más barata, pero quizás dure menos, por supuesto. Ok, ya sabiendo las medidas que, que tenemos, vamos a sacar todo lo que es los materiales. Para ir a hacer la compra Bueno, ya está viene siendo la, el listado de materiales Que saqué con un pequeño croquecito Aquí no, nos va diciendo La cantidad de materiales Que llevamos, las medidas Y más o menos todo lo que necesitamos Ya terminé el cuadro, lo que es la parte de arriba, ya listo para poner en los soportes que voy a dejar En los soportes que voy a dejar ahí para el fácil montaje y no necesitar de, de varias personas para, para hacer el montaje de la, del techo terminé con la estructura superior y así quedó esta es la unión de esta columna de 4x4 así le hice esta terminación así para que se viera un poquito más eh, ¿Cómo se llama un poquito más profesional de mucha lluvia así como está continuamos De ponerle ya el techo y a ver, así quedó. Bueno, acá le puse lo que es la instalación eléctrica, ya se la dejé escondida por dentro. Ah, le puse la, esta plancha de chisro que es O sea, está protegida o tiene resistencia a lo que es el mo y esas cosas. Es eh, Bastante difícil fue montarla. Para mí fue sumamente difícil. Uno solo, una sola persona, pesa bastante. Bueno ahora les voy a enseñar cómo quedó, ah, la terminé ayer, tardísimo, ya he terminado ya de, de pintar Y les voy a decir que salió no tan, no tan barato como, como yo pensé Es que todo lo que uno va a hacer siempre se va a tomar inclusive más dinero de lo que uno se imagina Porque es que está excesivamente caro todo en este momento pero no pensé que iba a ser tan caro o, va a ser, o iba a ser más fácil. Bueno amigos, eso es todo por este video, así que ya saben suscríbanse para que vean videos, para que vean más videos como estos, así que nos vemos en otro video, chao.